Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo cuatro lances de cuatro animales 5 estrellas en la reserva americana de Nez Perce, 2 ciervos de cola blanca, un guapití y un alce. El alce debo de significar que lo vi cuando era un adulto 4 estrellas, la primera vez que vi a un adulto 4 estrellas y luego se convirtió en un maduro 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hemos bajado desde el campamento, nos hemos ido acercando, ahí tenemos un rebaño de ciervo de cola blanca Vamos a ver si tenemos algún animal interesante, un, una estrella, ese tiene la cuerna, nah, nah, eso no vale Dos estrellas, ya a ver este, mira ahí tenemos un cuatro estrellas y aquí, madre mía, un cinco estrellas Tenemos un animal cinco estrellas maduro Vamos a coger nuestra .30-06, apuntamos, respiramos, a ver si nos cruza uno, y disparamos ahora. ¡Venga! Veámoslo de nuevo. ¡Madre mía, cómo ha caído tieso! Y ahora vamos a, a recoger a nuestro animal. Salen huyendo todo el resto que había aquí. Os quiero decir que en este lago que tenemos aquí podemos encontrar tanto ciervo de cola blanca hasta ahora y un poquito más tarde... Eh, ...vienen los mulos... ...volveremos a visitarlo... ...puesto como habéis visto había... ...un animal cuatro estrellas también... ...y a ver eh, si no se nos muere... ...a ver si tenemos suerte y podemos hacer otro lance... ...pues seguramente mañana o, o pasado... ...vamos a ver la puntuación que nos arroja... ...nuestro ciervo de cola blanca... ...cinco estrellas... ...ya lo vemos aquí... ...a ver... ...pues si sí, tenemos... Un buen impacto, doble pulmón con 97 uno de genética La verdad es que es un, un animal muy bonito con una cuerna Vamos a ver la cantidad del trofeo 487 Pues yo pensaba que iba a ser un poquito mayor Pero bueno, no, no está mal Todo lo que sea 490 Pues aunque sea un 5 estrellas Pues no es un animal muy, muy bueno que se diga Incluso podemos encontrar los más, más bajos Está a punto de morir Bueno, vamos a hacer las capturas correspondientes y ahora cuando tengamos las capturas, pues os pondré el mapa para que veáis la ubicación del lago donde está, bajando desde el campamento, ahí, y vamos a, a seguir con la caza. Madre mía que estoy aquí agachadito, quitecito, y me está entrando un rebaño de guapiti Vamos a ver, como el aire no, no me delata, a ver qué tenemos aquí. Mira, ahí tenemos un cinco estrellas. Ahí tenemos un animal 5 estrellas. que cuerna más bonita tiene! Ya vemos su pelaje gris. Es un animal ya viejo. Pues cogemos nuestro 300. Vamos a ver. Vaya, se nos mete ahí detrás del árbol. Mira, tenemos otro delante. Nada, avanza un poquito. Y apuntamos y disparamos. Vaya, se ha de nuevo. ¡Madre mía, que se ha el animal! Y vamos a... A marcar donde estaba la posición bueno no, no, yo creo que no hace falta marcarla puesto que estamos muy cerca estábamos a 50 metros o 60 más o menos recargamos nuestro rifle y vamos a ver la, la sangre que le hemos hecho vemos las burbujitas de ahí de los animales que que van huyendo mira aquí tenemos el impacto si es sangre rosa este animal está muerto pues nada vamos a, a seguir el rastro de sangre la verdad es que estaba quietecito aquí y he escuchado ruido. Me he quedado quieto y he visto cómo han ido bajando lo, el rebaño de guapitis. Vamos a ver dónde está la siguiente sangre que no la veo ahora. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Sí, mira, ya la vemos aquí. Ya la vemos brillar y no tenemos más que seguir el rastro y no estará muy lejos el, el animal. Pasa aquí por el tronquito. Nosotros seguimos nuestra sangre. Ahí tenemos un, una conífera, pues seguramente estará... Mira, mira, está aquí al lado, está aquí al lado, vamos a ver la puntuación que, que nos arroja, vamos a ver... 88,5, este animal estaba a punto de, de morir porque es una puntuación muy muy baja de genética y 459, como os he dicho antes, este animal tenía el pelo gris y estaba a punto de morir y lo hemos encontrado y ha sido una suerte. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde dónde ha sido y seguimos con la caza en el desperse. Enfrente, en la otra orilla, tenemos un rebaño de cola blanca están berreando los animales. Vamos a ver qué nos encontramos. Mira, tres estrellas. Mira, ay, madre mía. Ese, ese que cuerna tiene el que está ahí detrás. A ver si lo puedo ver mejor. y se levanta. Un cinco estrellas, era un cinco estrellas. Pues vamos a coger nuestro 30-06. Vaya, se nos da la espalda. Gírate un poquito. Están berreando. Vamos a ver, no, no tengo tiro, podía arriesgarme al cuello, pero podía también fallar y, y perder ese trofeo. Vamos a ver, no se nos mueve, voy a intentar llamarlo con con el reclamo, puesto que están berreando. Cogemos nuestro reclamo, vamos a llamarlo con buena genética. A ver si se diera la vuelta. Cogemos otra vez el 30-06... Nada, no, no nos contesta. Sigue de culo. No viene ninguno, qué cosa más rara. Mira, ya, ya se gira un poquito para ver si tenemos tiro. Nos vamos a desplazar un poquito más hacia la izquierda. A ver, vamos aquí a este arbolito, a este arbusto. A ver si desde aquí tenemos mejor ángulo, puesto que está un poquito complicado. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si aquí ya podemos hacer el, el disparo. Sí, sí. Lo que está esquinado, vamos a apuntar. Respiramos un poquito y disparamos. <risa> Veamos de nuevo la el disparo. <risa> Madre mía, cómo ha caído ese animal. Ha caído muerto. Mira, a ver si esto se podemos disparar. Nada. Este es un saqueray tonto. Pero no tengo balas, no tengo balas, era un, un animal con una cuerna muy chiquitita, un jovencito Pero no, ya se ha ido, se nos ha ido, hemos perdido la oportunidad Eso pasa muchas veces por, por no recargar Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger a nuestro animal cinco estrellas A ver la puntuación que nos arroja Mira, y se nos queda este, una hembrita ahí, medio tonta Pero bueno, damos una, una carrerita y a ver qué tenemos aquí Madre mía, le hemos dado en el pulmón Tenemos una genética de 95,73 No está mal, me hubiera gustado que fuera mayor Pero bueno, es lo que hay Y una puntuación de 481 puntos Vamos a hacer las capturas correspondientes Vamos a ver otra vez el impacto Le hemos dado en un pulmón, pero lo hemos dejado tieso Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido Justamente aquí en, el, en todo el centro de del mapa, he ido desde el puesto andando hacia allí y me encontré esta precisidad. Seguimos con la caza de perce. Vamos a chequear nuestro hace que lo llevo siguiendo ya tres días, a ver si nos ha crecido. Anteriormente era un adulto de cuatro estrellas, Mira ya tenemos cinco estrellas, ya tenemos nuestro hace cinco estrellas, como decía era un adulto cuatro estrellas, luego os enseñaré la foto. Cogemos nuestros 300, apuntamos y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Le hemos pegado en el pulmón. Y vamos a, a ver que, cómo se comporta. Nah, sale trotando, pero va a caer enseguida. Sale trotando, ya ha caído, ya ha caído. Le hemos dado en un pulmón o doble pulmón, ahora lo veremos. Y vamos a, a recogerlo. Como os decía antes, este animal... ...lo vi anteriormente, hace tres días... ...y era un... ...un adulto cuatro estrellas... ...la primera vez que veo un adulto cuatro estrellas... ...eso significa que va a tener muy buena genética... ...luego os pondré la foto para que veáis como... ...como nos miento... ...sino simplemente decir que era un adulto cuatro estrellas... ...era cosa increíble... ...y vamos a ver cómo, cómo se comporta... ...también tengo que deciros que estoy con la beta... ...todavía no, no he encontrado ningún albino... Pero bueno, me ha, me ha respetado los animales, aunque he visto una, una introducción cuando vas a un, a un campamento que dicen que los hábitats van a ir cambiando aleatoriamente. Bueno, ya tenemos aquí nuestro animal. ¡Madre mía, qué cuernas tiene! Pues nos vamos a poner para una foto, nos agachamos, a ver aquí entre las cuernas, ponemos el modo foto, nos desplazamos, vamos a girar. A ver qué cornamenta madre mía, que la cuerna sí es más grande que yo prácticamente Bueno, pues vamos a hacer una captura para la portada del vídeo Pero esto es una, una maravilla, madre mía, qué cornamenta Pues vamos a ver la, la puntuación Efectivamente le hemos dado en un pulmón Yo pensé que le podemos haber dado en dos, no, pues solamente ha sido un pulmón Y vamos a ver la, la genética que, que tiene Vemos ahí el impacto, os fijáis en la cuerna que tiene, qué cornamenta, qué palas. Bueno, lo, luego la veremos en, desde otro. desde aquí de la información general. A ver, tenemos 97,92. Vaya, yo pensé que iba a tener más, más puntuación. Porque como veis, os podéis fijar, ahí podemos ver el animal que era un adulto. Cuatro estrellas. Qué cuerna, desde esta parte, madre mía, si ¿sí podemos apreciar la cuerna. Vamos a girarlo un poquito, vamos a hacer un par de capturas, para luego guardarlo, y vamos a ver la, la puntuación que nos que nos arroja más, 490 puntos, no está nada mal, yo pensé que iba a ser mayor, Ya les voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, y eso es todo por hoy.